Oh Dios mío, bienvenidos a un nuevo video de la temporada 6 de Fortnite Por fin parece que entendemos mucho más de la temporada 6 Después de lo que hemos descubierto en Fortnite desde el descubrimiento de un nuevo jefe, monstruo para el evento de esta temporada Hasta la llegada de los símbolos del cubo Kevin y una nube que está empezando a envolver la isla Así que absolutamente todos los secretos los encontraréis en este vídeo Si quieren apoyar el canal ya saben que pueden usar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite Y eso lo aprecio muchísimo Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy les vengo a traer un nuevo video misterioso sobre Fortnite que os va a dejar flipando Un nuevo monstruo parece que se acerca a Fortnite para el evento final de esta temporada Y hemos descubierto algunos secretos que nadie más les mostrará Así que si quieren saber de todo esto y mucho más Quédense hasta el final del video Porque os aseguro, os valdrá la pena Por cierto, Neox huh. Hace días que no haces un sorteo, ¿no? Vamos a abrir un nuevo sorteo Justo ahora ¿Quieres conseguir pavos de Fortnite? Vamos a regalar hasta 5.000 pavos de Fortnite si os lo curráis Y todo el mundo apoya al sorteo ¿Cómo participar? Muy simple, tan solo debes estar suscrito a este canal con la campanita activada Para no perderte ningún vídeo de los que vamos a subir Y dejar tu poderoso like, que eso apoya muchísimo a este tipo de contenido Y además chicos, con vuestro like ayudáis a posicionar el vídeo Así que todo el mundo dejando un poderoso like Y no menos importante, comentarme cómo os llamáis en Fortnite Coméntame cuál es tu idea de Fortnite para poder agregarte y enviarte tus pavos Así que chavales, muy fácil participar y espero que te toque a ti Recuerden seguirme en mis redes sociales que eso siempre suma, nunca resta, más bien multiplica Así que todo el mundo a seguirme en mis redes sociales que las tenéis debajo en la descripción Y empezamos con este nuevo vídeo, vamos allá Parece que algo oculto está empezando a ser revelado Y todo... Tiene que ver con la aguja de Fortnite Como ya saben la parte central del mapa Siempre es la más importante para la temporada Donde normalmente suceden todos los acontecimientos Y justo ahí tenemos la aguja Y no solo eso En su parte más alta Todavía sigue ahí el punto cero Recordemos eso Pero y si les digo la respuesta de todo la podría tener Rath. Sí amigos, parece ser... ...hemos encontrado algo que nadie ha sabido interpretar anteriormente. Algo que es realmente importante. Y algo que es totalmente increíble. Fijémonos en la mochila de Raz. Oh, oh, oh, oh. Mucha gente dice y piensa creer... Que los logos de Raz cambian en cada partida. Pero déjenme decirles, hay algo que se esconde en su mochila. ¿Qué significa realmente este logo que tiene en el centro? Si realmente no nos equivocamos, este es el logo del Rey de la Tormenta de Fortnite. ¿Recuerdan de qué personaje estamos hablando, verdad? Irónicamente, son demasiado parecidos. Al propio logo que lleva Raz En la mochila Y no solo eso Parece que los cuernos del Rey de la Tormenta Son exactamente iguales Que los que lleva Raz En su mochila grabados Y la pregunta es ¿Por qué Raz Tiene el logo del Rey de la Tormenta Detrás grabado? <risa> si elevamos la vista Y nos colocamos encima de la aguja Desde este ángulo Podremos ver y algo extraño está comenzando a suceder en este lugar, algo realmente extraño. Lo que parece ser humo o algún tipo de neblina, sale o está empezando a envolver este lugar de la isla. Y al menos puede verse desde la parte de arriba, algo parecido a un tornado o algo similar. Está comenzando a crearse alrededor mismo. ...del cuerpo de la aguja de Fortnite. ¿Será que estas nubes de humo comenzarán a rodear la aguja por completo? ¿Y de ahí aparecerá de nuevo el rey de la tormenta de Fortnite? Como bien saben, Raz es especial en esta temporada porque... ...demuestra que tiene todavía demasiados secretos por resolverse. Pero entre ellos se encuentra uno en especial... Y es que el gesto gratis que trae Raz en esta temporada Nos muestra diferentes símbolos en sus manos Diferentes glifos, los llaman Estos símbolos pertenecen todos al cubo Kevin, amigos Todos los que vemos salir de sus manos Están grabados en las paredes del cubo de Fortnite Pues, ¿será realmente que Raz ¿Tiene alguna conexión con la propia aguja de Fortnite o con el rey de la tormenta que está por llegar? Creo que las pistas las tenemos realmente delante de nosotros. Si se fijan en la skin de Raz, tiene algunos estilos que creo no hace falta decir mucho más acerca de ellos. Y es que parece que Raz ya viene directamente con su skin versión oscura. Igual que la bombardera tiene la bombardera oscura, pero ¿por qué? Si las skins oscuras provienen del cubo cuando alguien lo toca, significa que Raz, o bien proviene del mismo mundo que el cubo Kevin, o mismamente significa que Raz ya conoce al cubo y lo ha tocado. Los misterios todavía siguen vivos y muchos más quedan por ser resueltos. Pero poco a poco vamos descubriendo cada vez más y más cosas que están relacionadas con todo lo que puede suceder en el evento final de esta temporada. ¿Será que realmente Kevin regresa por este evento? ¿Será que veremos al Rey de la Tormenta regresar? ¿O quizás Raz se convierta en el Rey de la Tormenta? ¿Quién sabe... Pronto tendremos nuevas filtraciones sobre este tema, pero no puedo irme de este video sin decirles la última de las últimas. Algo increíble, ¿se han dado cuenta acaso de lo que les voy a mostrar a continuación? Las radios de los coches están comenzando a ser interrumpidas por algún tipo de interferencias en la isla. Posiblemente se trate de la agente Jones, que parece ser, sigue aquí todavía, no logro entender lo que dice la interferencia, pero estoy seguro de que esto antes no sucedía amigos, parece que algo extraño está por llegar muy pronto al juego, ¿están preparados? No. Yeah. Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado demasiado este vídeo. Si es así por favor dejen su poderoso like aquí abajo Para yo saberlo y para yo ver que os ha gustado muchísimo este video Y que queréis más vídeos así como este De este estilo del mismo Ay, quería, quería, quería hilar palabras pero mi cabeza no da para tanto Así que ya saben pueden suscribirse a este canal Para no perderse ningún nuevo video de los que vamos a subir Y dejar su apoyo aquí debajo Chicos muchas gracias por estar aquí un día más Nos vemos pronto